Oye, oye, ¿puedes parar de caminar, por favor? Sé que está corriendo mucho viento y se aproxima una tormenta, pero es que la verdad necesito hablar contigo. Tenemos mucho tiempo de habernos conocido y siempre he querido decirte algo. Tal vez no sea el momento adecuado, pero es que ya no me puedo sacar esto de la cabeza. ¿Es mi regalo de Navidad? No, no es tu regalo de Navidad. Es otra cosa más importante. Dime te diga, mmm, no creo que sea tan fácil decírtelo, no sé ni por dónde empezar. No te preocupes. Que no me preocupe, lo intentaré. Es que desde que te conocí me has quedado muy bien y tenemos muchas cosas en común. ¿Sabes qué? Deberíamos sentarnos. No importa si llegamos un poco tarde a clases. ¿Me puedes prestar tu suéter? Claro, te puedo prestar mi suéter. Pero ok. Esto es un muy directo, y es que... ¿Sabes qué? Preferiría decírtelo en el oído. ¿Puedo? Sí. La verdad me gustas, y desde hace mucho tiempo. No puedo evitar ver tu sonrisa y tus hermosos ojos cada vez que estamos juntos. Es algo inevitable. Sé que esto no es el momento adecuado, pero tenía que decírtelo. Me encanta cuando te ríes, también tu manera de ver las cosas, e de efectos Para mí, simplemente son puras cosas hermosas y perfectas. La verdad yo también siento algo por ti. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tú también sientes algo por mí? Sí. Oh, vaya. Creo que tenemos que irnos. Ya empezó a... llover...